de Gomba 2002 versión emoji presenta bien soy un humano y tengo cabello ya se lo digo a mi mamá Mira mamá, tengo mi cabello y soy un humano Qué bueno Nick Y hasta que me da asco ese cabello y me dan náuseas Qué grosera eres Lulu, está bien bonito el cabello pero si le haces algo al pelo de Nick, te voy a castigar Nick está dormido y le voy a cortar el cabello Jajajajajaja. ¿Qué estás haciendo con eso? Es para cortarte el pelo Oh oh oh oh no, oh, Blulu, gracias a ti no tiene cabello, estás castigado por 34, 65, 24, 54, 34, 23, 89, 78, 23, 67, 45, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 3, 4, 5, millón de años. Ahora te vamos a cambiar de voz. No. No, ahora tengo voz de macho pecho peludo. Ahora vete a tu cuarto. No...